Para mí, mi pelo significa una extensión de mí energética y con una carga de memorias muy importante y por eso creo que es, para mí ha sido eh, muy muy importante el aprender a, a llevarlo, aprender a nutrirlo, como a entender cómo se maneja, cómo es eh, a quererlo en su forma más natural, que a veces es como una lucha constante, pero eh, sobre todo para mí es, es como una parte de mí que como todo necesito amar y aceptar.